Hola, hola, hola, hola, somos Compartiendo Beats, y esta es nuestra presentación, GNU con Linux es nuestra afición, y lo que tenemos para ti, te lo decimos mediante esta canción, nena. Te traigo tutoriales, te brindo los consejos, te enseñaré los trucos, te quedarás perplejo, y usando software libre daremos los ejemplos, haciendo la reseña de la distro del momento. Así que toma asiento y vete relajando, porque el pingüino y su amigo en ya se instalaron Las Cerraron, al felino cazaron. Oye oye oye, oye, oye, oye, oye. Que el instrumental ya se acabado.